hola a todos sean bienvenidos a otro tutorial más de tu canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo editar en word desde tu celular de dos formas súper sencillas antes de iniciar con este tutorial te invito a suscribirte a mi canal pulsando la tecla en rojo que dice suscribirse que está debajo de este video. ahora vamos a iniciar con nuestro tutorial para esto vamos a dirigirnos hasta word y vamos a pulsar esta aplicación para que se nos abra este menú que vemos aquí. Aquí están todos los documentos que he creado, entonces le vamos a dar el signo de más para crear otro nuevo documento. Aquí se abre nuestro eh, menú para nosotros buscar las plantillas que más nos convengan. Vamos a elegir un en blanco. Este es nuestro documento de Word o hoja en blanco este es el lugar en donde estaremos agregando nuestro texto para eso estaremos pulsando el centro de nuestro documento y nos saldrá este teclado que vemos aquí editaremos nuestro texto e inmediatamente cambiaremos a nuestra segunda forma de editar que sería topándole o pulsando este micrófono que aparece aquí e inmediatamente nos aparecerá un cuadro con un micrófono en el que podemos dictar es un canal dedicado Ah, ahí yo estuve editando el contenido que yo quería que apareciera en mi hoja de Word. Tenemos la opción de seguir utilizando nuestro teclado o nuevamente utilizar el micrófono y culminar de forma más rápida y sencilla nuestra edición. Realizar tutoriales y videos de enseñanza. Luego de editado nuestro texto, entonces lo vamos a compartir como un vínculo, lo vamos a copiar. Le damos a los tres puntos que están aquí. Aquí están todas las opciones de cómo lo podemos guardar, compartir y todo. Le daremos a compartir. Ahora nos saldrá un cuadro de opciones. En esta parte nosotros ubicaremos el lugar donde nosotros vamos a, a vincular nuestro documento. En este caso copiaremos el vínculo. Le daremos aquí. Ahora saldremos de esta aplicación. Recuerden que los datos, cada cosa que editemos se queda automáticamente guardado. Iremos entonces a la aplicación que vamos a usar, que en este caso sería WhatsApp. Por aquí sería donde entraremos el vínculo. Entonces elegiremos y pulsaremos donde dice escribir mensaje ahí dice pegar le daremos y ahí está el vínculo lo enviamos y miren aparece así cuando pulsamos nos envía directamente al documento que nosotros hemos realizado esperaremos un momento porque está cargando ahora sí miren aquí se ve nuestro documento ya culminado esa es la pequeña edición que habíamos realizado en un inicio si te sirvió o te gustó el tutorial, no olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like.